Una de las características menos conocidas de CSS, al menos de manera directa, es la posibilidad de hacer uso de funciones. Y digo de manera directa porque seguro que muchos de vosotros, a lo mejor incluso sin saberlo, ha utilizado funciones en su código CSS. De hecho, es muy probable que hayáis definido un color por componentes mediante el uso de la función RGB. Bueno, pues el abanico de funciones CSS va más allá de la función RGB sino que es un conjunto de funciones que realmente está muy vivo. Es decir, que se van incorporando nuevas funciones en las nuevas especificaciones del lenguaje e incluso ya van desapareciendo otras que se han catalogado de obsoletas y que poco a poco van a dejar de estar soportadas por los navegadores. Bueno, pues para ver una pequeña muestra de estas funciones, de hecho, varias de ellas ya las hemos visto en vídeos anteriores, he preparado un documento muy sencillo, que es el que tenéis a la derecha, cuyo CSS es el que tenéis a vuestra izquierda comentándolo por encima en un primer momento tenemos el selector asterisco el selector universal que únicamente lo que hace es definir un margen y un padding cero para todos los elementos del código y posteriormente la pseudo clase root en la cual inicializamos o declaramos como queráis decirlo la custom property o la variable size image a eh, 112 píxeles posteriormente la regla body con configuraciones básicas de inicio y la regla UL, donde también definimos ese pequeñito cuadrado que aparece como viñeta en nuestra lista. La siguiente regla ya hace uso de funciones. Una función de la que ya hemos hablado en vídeos anteriores y que en este caso lo que hace es obtener el quinto elemento por debajo de un conjunto. En este caso, del conjunto de LIs. Ese quinto elemento es el que tenemos en la derecha en color violeta. Esa misma función tiene otras posibilidades, por ejemplo, la de obtener los elementos pares. Por ejemplo, indicando como parámetro 2n. Para conseguir los impares, haríamos algo similar utilizando como parámetro 2n más 1. Ojo, porque son los pares o los impares, pero empezando desde abajo. Si, por ejemplo, queremos empezar desde arriba y obtener los dos primeros, el comentario está mal, pone, pone 3 y son 2, utilizamos la función, en este caso, nth child con el parámetro menos n más 2 este parámetro puede resultar un poco confuso pero básicamente lo que se hace es partir del elemento 2 e ir restándole n siendo n un valor que va a cambiar desde el valor 0 hasta el valor que indica el número de elementos que tenemos en la lista es decir, en este caso empezaría por 0 más 2 que es el 2 y menos 1 más 2 que es el 1 a partir de ahí, el resto de elementos estaría valores negativos y no se aplicaría el tamaño de la fuente. Es importante tener en cuenta que, eh, en este caso, el parámetro exige que sea siempre del formato AN más B, no B más a n. Es decir, que el sumando que lleva la n que lleva la variable, tiene que ser el primer sumando de nuestro parámetro. Bien, vamos a ver más reglas y la siguiente regla es la que hace referencia a la imagen. Lo primero que se ha hecho ha sido cambiar el display para que pase a ser un inline block, de tal manera que eh, siga disponiéndose en horizontal, eh, uno al lado de otro, pero que podamos tener acceso a modificar el ancho y el alto del elemento. Ancho y alto que ven definidos por la variable tamaño de la imagen que hemos definido antes en la pseudo clase root. Para hacer uso de esa variable, utilizamos la función var. De hecho, si vamos arriba y en vez de 112 ponemos, por ejemplo, 200, vemos que el tamaño de la imagen cambia considerablemente. Para asignar esa imagen a nuestra etiqueta imagen, lo que hemos hecho ha sido utilizar la función URL, una función que seguro que también habéis utilizado en muchas ocasiones y con que en este caso hace referencia a un fichero que está en el propio disco duro, Podría referenciar un recurso que se encontrará en internet. Por último, para ajustar la imagen al tamaño de, nuestra, de nuestro contenedor, hemos utilizado la propiedad Background Size con el valor cover. Bien, de manera similar a lo que hemos hecho antes con, el, con la lista, aquí podemos jugar con las imágenes. Tenemos un conjunto de seis imágenes y puedo acceder a una en concreto de ellas mediante la función nth of type. En este caso como parámetro he colocado un 4 indicando que quiero que la cuarta imagen que se encuentre en nuestro documento ha de tener un borde de 4 píxeles sólido y con el color que aparece y referenciado con la función RGB. Siguiendo jugando con la misma función puedo irme en este caso al elemento número 3 y aplicar una máscara con la propiedad path y con la función círculo. Con esa función lo que puedo hacer es definir un, un centro, en este caso al 50% en X e Y de mi imagen, es decir, en el centro de la imagen, y un radio, en este caso 50 píxeles. Como queda un poco pequeño, vamos a ponerle, por ejemplo, ahora 100. Vale, vamos ahora a la imagen número 1. Y en este caso he hecho una composición un poco larga, ¿no? He dicho que eh, coja la imagen número 1, que coja la imagen número 1, y que aplique la pseudo clase hover. Es decir, que cuando me ponga encima de ese elemento, de esta imagen, que pase algo. En este caso, lo que tiene que pasar es que he aplicado un filtro que aumenta el brillo de la imagen. Para conseguir ese aumento de brillo, utilizo otra función, que en este caso es la función brightness. Esta función, digamos, que abriría el conjunto de funciones dedicadas a la manipulación de imágenes, y tenemos varias. Yo he puesto alguna que otra, por ejemplo, en la imagen número 2 he puesto que cambie a una escala de grises. En la número 4, que aumente el contraste. Esta de aquí. En la 5, que eh, pase un color sepia. Aquí lo tenéis. Y en la 6, que se sature el color. Como podéis ver, de una manera muy sencilla puedo hacer modificaciones, puedo aplicar filtros a las imágenes. Otra función que también hemos visto en vídeos anteriores es la función not, que lo que hace es aplicar la regla que aparece definida abajo en todos los elementos menos en aquellos que se indica. En este caso, el elemento en el que no quiero aplicar algo, lo defino utilizando otra función. Le estoy diciendo que al tercer elemento de mi conjunto de imágenes, al tercer elemento por detrás, no le aplique un borde de color rojo. Así que como anteriormente le he aplicado, tenemos por aquí arriba, un borde de color eh, azul, la cascada no llega a aplicar este borde de color rojo a ese elemento. Bien, otra, otra función es la función de TR. También se ha comentado en algún vídeo anterior y en este caso lo que está haciendo es que al div, al div que contiene todas las fotos, va a aplicarle después, con la pseudo clase After, el valor de un atributo. ¿Qué atributo? El atributo data autor. Si vamos al HTML, en el div que compone las imágenes, se ha definido una propiedad de usuario, que en este caso se ha llamado data dataAutor, que lleva la referencia al autor y el tipo de licencia aplicado a esa foto. Simplemente desde CSS y con la función ATTR, soy capaz de obtener el valor de esa propiedad en el HTML y poder aplicarlo en pantalla. Bien, eh, para seguir y por acabar, también tenemos funciones que hacen relación a los gradientes. Aquí abajo hemos creado un gradiente, en este caso un gradiente lineal, que tiene cuatro puntos de referencia: un azul oscuro, que está al principio, está al 0%, vamos progresando hasta un 50% a un azul más claro, que posteriormente convertimos en un verde en el 59%, y que acaba al 100% con un verde de un color un poquito más clarito. Bueno, pues como os decía, esto es una pequeña muestra de lo que las funciones pueden hacer. De hecho, no he comentado nada de funciones relativas a animaciones, funciones que permiten hacer transacciones, rotaciones, etc. Ni tampoco funciones relativas a la gestión de layouts. Por ejemplo, CSS Grid. Funciones que veremos tanto, tanto unas como las otras en vídeos posteriores. Pero eh, sí que es verdad que hay otra función que es la función calc que junto con un pequeño grupo de funciones proporciona una potencia muy grande a la hora de realizar ciertas operaciones. Tanto es así que vamos a dedicar una parte del vídeo a conocer esta función y las posibilidades que nos puede dar.